Día. excelente lunes, eh, espero que estén teniendo un buen inicio de semana, servidor José Alfredo Zaragoza, buen día, en este programa que es fiscal con sentido a través de familia Censos. Y bueno, muy contento porque después de que estuvimos ahí, este, eh, pues un poquito atareados con la gripa, la tos esa rarita y y todo, pues, tuvimos que eh, diferir nuestro programa hasta esta fecha. Lo, lo tenemos pendiente desde 15 días. Una disculpa de antemano, quienes venían siguiendo la serie, quienes eh, nos hicieron favor también de acompañarnos en la sesión anterior, en esta primera parte de contabilidad electrónica. Así que vamos a seguir revisando el tema. Eh, un gusto saludarles. La gente que se va de a poco incorporando. Buen día, excelente inicio de semana. Eh, empezamos la clase anterior, en eh, nuestra sesión anterior de este programa, Fiscal con sentido hablando de lo que integra la contabilidad. Vamos a ver que la contabilidad, pues, eh, a, a donde quiera y, y nosotros volteando a ver, pues vamos a encontrar indicios de ella, ¿no? Eh, Hablábamos aquella primera sesión de una contabilidad eh, para efectos mercantiles, ¿sí? Volteamos a ver la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, un poquito ahí el tema del código de comercio. Hablábamos de que la contabilidad no es solo registrar, ¿no? O sea, tal cual nos habla de, de un sistema contable, eh, eh, nos habla de temas de control interno, que luego eso es lo que un poquito dejamos de lado. Y bueno, aquí de a poco vamos a ir retomando, porque también volvemos a ver eh, el tema contable para efectos financieros. no O sea, finalmente, para efecto de la contabilidad, ¿qué debo entender yo?, eh, eh, eh, finalmente, eh, perdón para efecto financiero que debo entender yo por contabilidad, decíamos que usualmente hoy día convivimos en un entorno eh, donde pareciera que más que registrar operaciones de carácter económico pues lo que estamos registrando son este CFDIs, así tal cual y a rajatabla, ¿no? O sea eh, hoy día pareciera que, eh, y, y, y luego viene el comentario, ¿no? O sea, eh, es que ¿sabes qué? Eh, contador pues fíjate que ya los formatos prellenados del SAT, pues ya traen precargados los CFDs. Pues sí, pero aquí en China y donde le busquemos, pues va a haber una conciliación, ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, pensando, me viene a la mente rápidamente el formulario de personas morales, eh, eh, título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, para la gente que no esté tan empapada, eh, tienes una persona moral, eh, constituye con una sociedad mercantil, no sé, algún otro tipo de sociedad, sociedad civil, eh, estás pagando impuestos, quiere decir que estás dentro del régimen eh, de empresas en lo general, no régimen de personas morales en lo general. Dentro de este régimen, eh, pues ya eh, para este apartado específicamente, nótese que no estoy hablando del régimen simplificado de confianza. Estoy hablando de las personas morales, título 2, y, y, y bueno, como novedad tuvimos a partir del pasado mes de febrero que ya las declaraciones están precargadas, ¿Sí? Y, y, y bueno, aquí el asunto es que cualquier CFDI, cualquier comprobante fiscal que yo hubiera emitido, que yo hubiera timbrado, pues en automático se precarga, se prellena la declaración y la duda es, pues contador, usted dirá lo que quiera, que la contabilidad registra operaciones, pero al final del día lo que está precargado ahí son los CFDIs. Y en cierto modo sí, pero recordarte también, número uno, eh, ¿Eh? Aquí hay dos aspectos importantes. Lo que está precargado en una declaración para nada tiene que ver con contabilidad. Digo, ya si nos metemos a fondo para efectos fiscales, pues vamos a encontrar que la contabilidad no solo se integra propiamente de registros contables. Queda muy extenso, queda muy extendido el concepto de contabilidad. Sí, entonces, eh, puede ser que tu declaración, puede ser que tu formato electrónico, formato prellenado, eh, eh, pues en cierto modo, a, hablando en términos fiscales, eh, en términos de tributo, pues forme parte de la contabilidad. Sin embargo, volteándolo a ver desde la otra óptica, desde la parte financiera, pues la declaración no forma parte del registro de una operación, no, no, no, no forma parte como tal de una operación económica, salvo en el momento que desembolsamos, ¿No? O sea, finalmente al momento de pagar la contribución, pues ahí sí hay, hay, hay que meterle talento en la parte financiera, ¿No? Al final del día se trata de flujos, ¿Sí? Entonces, estimados, eh, y les decía, siempre va a haber cabida la conciliación, precisamente en ese formato prellenado, y, y me atrevo a comentarlo incluso para aquellas personas morales que ahora ya están en el nuevo régimen eh, eh, para efecto fiscal, régimen simplificado de confianza, que eh, pues entendió o, o fue la percepción de un servidor, eh, pues de manera obligatoria, eh, diversas personas morales que se adaptaron o que cumplieron con el perfil, pues tuvieron que migrar para allá, tuvieron que eh, estar en el régimen simplificado de confianza y, y, y bueno, aquí la diferencia es que estamos hablando de ingresos efectivamente percibidos. A diferencia del de, eh, el título 2, título segundo o, o el régimen general de las personas morales, ¿no? Que el ingreso se va a detonar dependiendo de, eh, eh, conforme vaya ocurriendo, la dinámica de, del modelo de operación del negocio, acorde a lo que eh, señala propiamente el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta ¿no? Ya sea eh, porque emití el comprobante fiscal, eh, ese ya como tal detona un momento de acumulación, eh, ya sea también porque presté el servicio o entregué el producto, o por el simple hecho de haber cobrado parte del precio, ¿no? O que se vuelva exigible parte del precio. ¿Sale? Y ya hay cabida a la conciliación porque tanto en el nuevo formato electrónico de reciclo, como también en el nuevo formato electrónico, personas morales, título segundo, eh, pues vamos a ver que hay dos campos, ¿no? Hay unos campos ahí que nos permiten, en todo caso, adicionar ingresos, por un lado, y por otro, disminuirlos. O sea, ingresos que, no obstante que estén facturados, pues no se tengan que considerar. ¿Sí? No sé así rápido, me viene a la mente, pues a lo mejor una eh, enajenación de activos, ¿sí? A, a lo mejor también ahí pudiera eh, venirnos a la mente eh, eh, las sociedades civiles que estando en el régimen general acumulan hasta que efectivamente cobran. Eh, pues a lo mejor la factura se emitió, pero no por el hecho de estar emitida significa que eh, esta sociedad civil que presta servicios de carácter personal e independiente, pues que ya tenga que acumular algo por el simple hecho de haberlo facturado. Y bueno, me detengo aquí un poquito, ya ya vamos, eh, revisamos toda una introducción de lo que es la contabilidad, lo que integra para efecto mercantil, para efecto financiero, y hoy eh, pues ya nos vamos a abocar a la parte fiscal, aquí en su programa fiscal con sentido. ¿Sí? Y, y bueno, nada más recordar que ya el propio código de comercio, aquí volteando a ver la parte mercantil, pues no nos da como tal una opción, o sea, nos dice, ¿sabes qué tú tienes que llevar sí o sí? Eh, llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Nótese que dice sistema de contabilidad, ¿sale? Esto para efectos eh, propiamente eh, mercantiles, ¿no? Y ahí eh, el código de comercio, incluso para efecto de lo que es la conservación eh, de, de, de esta, eh, pues, vamos a decirlo, de esta contabilidad, no nos habla eh, así a, a rajatabla de que sea un lapso de cinco años, ¿no? Eh, como estamos acostumbrados en materia fiscal, ¿no? Finalmente, aquí eh, no, lo que nos señala el Código de Comercio es que el plazo mínimo de, de conservación son 10 años. A lo a según, ¿no? O sea, habrá que ver también en la parte fiscal. Recordemos que ha habido reformas en el Código Fiscal de la Federación y ya no están así como que, eh, fíjate, que 5 años de estar guardando la documentación. Mira, te podría adelantar que en un entorno de razón de negocios, pareciera que justo en este momento, eh, pues en algún punto habría inclusive, eh, pues prácticamente que conservar mayoritariamente todo lo que tenga que ver con registros de ejercicios anteriores, y que va a trascender, va a ir más allá incluso de aquellos cinco años. ¿Sale? Así que vamos a continuar. Eh, veíamos también tema de postulados básicas, eh, postulados básicos para efecto de las NIF que eh, pues será importante, ¿no? porque estos eh, como tal van a delimitar, van a ayudarnos a conformar el sistema contable para efecto económico. En ese sentido, te compartí aquí a mi entender, no existe como tal una contabilidad fiscal y una contabilidad de, eh, para efecto financiero. No me malinterpreten, ¿eh? Eh, estoy refiriéndome a registros contables. Eh, eh, entiendo que en materia fiscal, eh, eh, tema contable, tema contabilidad queda muy amplio, ¿Sí? Porque no me habla solo de registro de operaciones. Y, y en tema financiero, pues usualmente cuando pensamos en las normas de información financiera, cuando pensamos en un sistema contable, pues lo que nos viene a la cabeza son asientos, ¿No? Registros. Ya muy entrados en gastos, si quieres, este, pues también tenemos ahí tema de control interno, pero hasta ahí, ¿No? Y, y he escuchado en la práctica que muchos dicen que hay contabilidad fiscal, que hay contabilidad financiera. A mi entender, la contabilidad financiera es la única. En una de las obligaciones que tenemos en materia fiscal, que es eh, pues propiamente enviar la contabilidad al servicio de administración tributaria, pues entiendo que ese registro de operaciones económicas, pues nada más lo vamos a tener que empaquetar, lo vamos a tener que codificar de tal modo que esa información y con un código agrupador que eh, señala la autoridad a través de la NETSO 24, resolución y se la Fiscal, pues le haremos llegar esa información. Pero la realidad es que la contabilidad es financiera. Cuando hablamos de una contabilidad fiscal no es porque sean registros distintos o sobre una base distinta. Cuando hablamos de contabilidad fiscal nos referimos a todo aquello que va más allá de los propios registros contables o incluso que va más allá del propio eh, control interno. Me explico. Eh, para efecto fiscal, eh, pues los libros, registros sociales, los estados de cuenta bancarios, eh, si nos volteamos a ver así conciencia el artículo 28 eh, del Código Fiscal de la Federación, o si volteamos a ver el reglamento, pues vamos a ver que Prácticamente me señala que todo lo que está en el escritorio integra contabilidad para efecto fiscal. ¿Sí? Pero para efecto financiero y esto que tenemos en pantalla, que son los postulados básicos, pues va a ser eh, como tal lo que va a delimitar mi sistema contable. Tiene que estar armado mi sistema contable como un saco a la medida, pero con base en estos postulados. ¿Sí? Y vamos a ver que no, no está tan desasociado el tema, ¿Eh? O sea, si, si hablamos de una sustancia económica, eh, pues entenderíamos que eh, eh, refiere como tal a que, eh, nótese que aquí en este momento no estoy hablando de tema jurídico, no estoy hablando de tema legal. Eh, eh, sería que destaque en todo momento para efecto financiero el fondo sobre la forma. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que lo que debemos reconocer a nivel de registros es el efecto financiero de las operaciones o de las transacciones. ¿Sí? Eh, digo, no nos vamos a meter de lleno, no es nuestro tema. Hoy queremos culminar ya con esta segunda parte de lo que empezamos a revisar, eh, pues hace un mes, ¿no? Prácticamente, porque no pudimos conectarnos aquí con familia Census por temas de salud la, la quincena pasada. Pero eh, sí será bueno ahí voltear a ver algunos eh, comentarios, algunos detallitos de esto que son los postulados básicos. Entonces, pues la sustancia debe prevalecer el fondo económico sobre el fondo legal. Y aquí pues habría que cuestionarnos, ¿no? Oye, eh, ¿cómo es que estamos realizando el registro de operaciones? No me estoy metiendo ya con el tema de las cefeditis. Me estoy metiendo eh, básicamente con el tema de, de qué peso le das al fondo económico de la operación. Y miren, para mostrar un botón. Yo preguntaría en este momento, para efecto de lo que son los activos no circulantes, para efecto de propiedades, planta, equipo, eh, lo, lo que usualmente conocemos o denominamos como activo fijo, cómo registras y cómo proyectas la depreciación. Si lo estamos haciendo con base en las tasas de la ley del impuesto sobre la renta, que en la práctica nos ha tocado ver que es la preponderante, es la constante, pues ahí ya podemos decir que nuestro sistema contable carece de sustancia económica. ¿Ok? Y podemos voltear a ver eh, a algunos otros ejemplos, ¿no? Les decía que va, eh, no es que estén relacionados o que forzosamente queramos asociarlos con la parte, con la, o, o con el tratamiento propiamente fiscal eh, de algún concepto, ¿no? Como pudiera ser la contabilidad electrónica para efecto fiscal. Pero, por ejemplo, si volviéramos a ver el postulado de entidad económica, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Pues que lente. ente, que no estamos diciendo empresa, ¿eh? No estamos diciendo tampoco si es persona física, no estamos diciendo si es persona moral, estamos hablando del ente, Finalmente, como una unidad económica que realiza operaciones. Y que si bien puede ser persona física, puede ser también persona moral. Y que va a estar delimitada. Eh, eh, eh, si lo quisiéramos entender un poquito eh, pues más así como sencillo, más coloquial. Pues cuántas veces no escuchamos con algún coach financiero, un asesor de negocios. Que nos dicen, mira, hay que separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. ¿Sí? O sea, si voy a hacer un pago de algún servicio, no sé, se me viene a la mente, eh, el recibo telefónico, la luz, pues tiene que ver con las operaciones, con las transacciones que realiza el ente. No tiene que abarcar operaciones que no tengan nada que ver con la entidad económica. Por ejemplo, eh, eh, fíjate que la empresa... Eh, pues en este momento ya pagó el servicio telefónico de mi casa o, o, o fíjate que ya eh, eh, pagó el internet de, de, de mi departamento ¿Sí? Entonces ahí pues ya no queda como que bien delimitado no, no, no estaríamos cumpliendo con el tema de entidad económica porque estamos considerando operaciones que no tienen nada que ver con la entidad si quisiéramos encontrar un simil o algo con que confrontarlo eh, seguramente, y como a los contadores nos encanta siempre darle el mayor peso a lo fiscal, ah, pues no deducible, ¿no? Y, y le podríamos agregar no deducible y aparte, si es un gasto no deducible que está beneficiando a un socio a un accionista, pues incluso se pudiera configurar esta figura de los dividendos fictos, ¿no? Mal llamados dividendos fictos, acorde a lo que prevé el artículo 140 de la ley de IESER. Y ahí podemos seguirnos, ¿no? Podemos platicar un ratito, sin embargo, no es tampoco la temática central del día de hoy, pero será importante volver a ver la normatividad contable. Yo les decía la sesión pasada: si no tengo un plan, ahorita yo me quiero dirigir a algún lugar y nunca he ido, ¿qué voy a hacer? Pues lo mínimo, digo, antes había guía roji, ¿no? Hoy día, pues mínimo, me voy a meter a la aplicación de mapas. Voy a tratar de ver una ruta, eh, voy a ver si me voy a pie, me voy en auto, si pido un Uber, pido un Didi. Pero detrás tiene que haber como toda una planeación, ¿no? O sea, no puedo agarrar, salir con los ojos vendados y me voy al norte, al sur, a, al este, o, a, o me voy para allá y, y a ver si llego, ¿no? Dicen que preguntándose si llega a Roma, pero imagínense que tengo una cita y que es a tal hora y pues no, hay que eficientar esa parte, ¿no? Eh, Obviamente, podremos hablar de lograr el objetivo. Y yo les decía la sesión anterior aquí en su programa eh, fiscal consentido: si no tengo un plan, da igual para dónde camine, para la derecha o para la izquierda. Yo te diría: si no tienes un sistema contable adecuado, si no es un saco a la medida, si no cumple eh, con metodologías, como es el control y la verificación, propiamente temas de control interno, ¿sí? Pues no va a haber como tal, este, eh, pues éxito, ¿no? Ya da igual si te vas por un lado, te vas al sur, te vas al norte, ¿sí? Y la contabilidad no es un fin. Quien únicamente hace contabilidad para enviársela al SAT, o aunque no se la envíe, pero para tenerla disponible, por si en algún momento el SAT dice, mándamela, pues termina siendo la contabilidad un fin. La contabilidad tiene que ser un medio para tomar decisiones en varios sentidos. Digo, eh, de entrada y de fondo, eh, tema económico. Si no tomamos buenas decisiones en un sentido económico, pues estamos fritos. Ay, mira, ya lo acople bien al código agrupador del SAT. Entonces, pues ese tema es importante. Vamos a continuar. Me voy a adelantar un poquito. Esto es de una presentación de algún curso... Eh, recuerden voltear a ver la, la oferta académica de nuestros amigos de Familia Census, Census Capacitación, porque finalmente este, pues van a encontrar una variedad de temas. Seguramente ahí van a encontrar algo de contabilidad electrónica, eh, eh, excelentes expositores, por supuesto. Ahí nos dan chanza, ¿no? aunque sea un poquito de extremos ahí en el cartel con ellos. Pero bueno, entonces miren, me, me fui hasta esta parte del material, a artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y, y vamos a meternos de lleno, ¿no? O sea, antes de eh, conocer las obligaciones, que mira, lo podemos spoilear ahorita, ¿no? Yo, yo te puedo decir, eh, eh, en términos tributarios o en materia fiscal, vamos a tener tres obligaciones. Uno es llevar contabilidad electrónica. Esa sería la primera. La otra sería, eh, cuando aplique, o, o según sea el caso, enviar la contabilidad. O sea, eh, ahí ya llevamos dos. Primera obligación, llevar la contabilidad. ¿Cómo? Pues en medios electrónicos y acorde a lo que menciona el Código Fiscal de la Federación. sale. Segunda obligación, eh, está el tema de enviarla al SAT cuando así se requiera, ¿no? O si me aplique, si es que no tengo alguna facilidad, algún tipo de, de, de excepción a la regla, donde, ah, no, espérame, ¿sabes qué? Tú no tienes que enviar contabilidad electrónica. ¿Eh? Y la tercera obligación, eh, pues el tema eh, propiamente de, de lo que es eh, la conservación de la contabilidad. O sea, lo, lo segmentamos en tres, ¿no? Es llevarla, enviarla y conservarla. Que dentro del tema de conservación, eh, a, a merced de las últimas reformas, pues se ha vuelto un tema demasiado amplio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya ahí entran diversos aspectos, ¿no? O sea, si vemos que integra la contabilidad para efectos fiscales, pues entran los avisos al RFC. Ahora que está tan de moda este asunto del beneficiario controlador y, y, y que hay que implementar controles a efecto de, de poder identificarlo y tener esa información a disposición de la autoridad, pues finalmente eh, toda esa parte de esos controles, toda esa identificación, pues también termina formando parte de la contabilidad para efectos fiscal. Y bueno, aquí tenemos el artículo 28, lo tenemos en pantalla, artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Para efectos fiscales, ahí a lo mejor habría que subrayarlo, efectos fiscales. La contabilidad se integra por libros, sistemas y registros contables. Hasta ahí como que la parte que eh, habitualmente eh, estamos nosotros ahí más este, habituados, ¿no? Sistemas y registros contables, que el control interno, que la guía contabilizadora, que el sistema electrónico, eh, el software, la aplicación, que las pólizas, los asientos, etc. ¿Sí? Luego ya vienen cosas que eh, pues no necesariamente para eh, un tema financiero tendrían que integrar parte de la contabilidad. Eh, en algún punto podrían llegar a ser soporte, ¿no? Eh, fíjate que voy a soportar con documentación. Eh, pues no sé, una factura electrónica, o fíjate que mi consignación bancaria ahí está soportada con una copia del estado de cuenta bancario, o, o, o fíjate eh, que para efecto de correr un asiento, no sé, se me viene a la mente, eh, eh, vamos a hacer el traspaso a, a resultados, ¿no? Y, y, y pensando en el deber de ser estimados, pues si ya estamos ahí eh, eh, a, a cierto tiempo de haber efectuado. Eh, nuestro, eh, lo que es nuestra asamblea general ordinaria, eh, eh, vamos a pensar en una SA, ¿no? Así por la facilidad, no porque sea la única, ¿no? Pero pues usualmente en la vida real es con lo que eh, finalmente pues ahí anda conviviendo la mayoría de, de los empresarios, ¿no? Ah, pues vámonos con la SA. ¿Qué me dicen? Pues que eh, pues se debe celebrar una asamblea general ordinaria y, y entre las cuestiones que se observan en la orden del día, pues está probar el informe financiero, ¿no? Que se presente ahí, y, y que previamente, pues ya este dictaminó un comisario. Y, y a lo mejor parte o copia de esa acta de asamblea, los acuerdos que se tomaron, pues incluso me podía servir como soporte para mi póliza de cierre, ¿no? Porque luego también como que nos acostumbramos, ¿no? Fíjate que para efecto fiscal, eh, mi único soporte es el CFDI. No, espérame, hay cosas que no se soportan con CFDI. Hoy hubo un préstamo. Pues a lo mejor ya físicamente no lo tienes, ¿no? Ya todo lo tenemos en digital, en carpetas virtuales, pero ahí al menos enlazado con el registro, la póliza, eh, o al menos ahí en la misma carpeta como parte del soporte, pues a lo mejor una digitalización o una copia eh, del contrato de mutuo, ¿no? O sea, eh, hay que entenderlo así. Y ahí no termina, ¿No? Eh, yo les decía, eh, se los he comentado varias veces, también ya en otros programas, luego te dicen, bueno, es que yo no llevo un libro de registro de socios, accionistas, un libro de acciones, eh, un libro de actas de asamblea, porque pues eso no es fiscal, y como no es fiscal, no me interesa, no me afecta, y yo les digo, deberían darle una leída al artículo 28 del Código porque el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me dice que integra la contabilidad para efecto fiscal, pues también va a estar integrada por libros y registros sociales. Que de entrada, pues eso pareciera, ahí de acuerdo a lo que prevé Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, pues un tema que hasta cierto punto puede considerarse menor, pero que finalmente el no hacerlo, no llevarlo, va a tener una incidencia y va a tener una consecuencia en materia tributaria. Más allá de que a lo mejor podíamos pensar, pues fíjate que son obligaciones mercantiles. ¿Sale? Inventarios, lo que es tema de control de inventarios, ¿Sí? Equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, documentación comprobatoria. Nótese que no dice CFDI, ¿No? O sea, a veces basta con leer, releer, volver a leer, y entender para darnos cuenta que no todo es lo que pensábamos, ¿Sí? Me dice toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Todo aquello que acredite ingresos, deducciones, y por si fuera poquito no terminara, me dice y vete al reglamento del código. ¿Qué vamos a encontrar en el reglamento del código? pues vamos a encontrar otras situaciones, ¿no? Eh, me voy a ir más adelantito. Aquí está, artículo 33, reglamento del Código Fiscal de la Federación, contabilidad, eh, pensando eh, en este tema de, para el efecto fiscal, o lo que prevé el artículo 28, me dice que están registros, auxiliares, catálogos, pólizas, asientos, y, y eso es como lo básico, el kit básico de la contabilidad, ¿no? Sin embargo, ahí habrá que añadir, o sea, independientemente de que el artículo 28 ya decía que documentos, todo, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento fiscal, aquí ya lo hace de, de forma un tanto cuanto más específica, ¿No? Me dice avisos y solicitudes al RFC, declaraciones, estados de cuenta, acciones, partes sociales y títulos de crédito. En este punto será importante pensar en esa empresa, eh, en esa sociedad mercantil, eh, existen las acciones o las partes sociales, o sea, tangible, físicamente, existen los títulos. Si no, pues ya estamos incumpliendo, ¿Eh? Porque para efecto fiscal, y, y digo, ya como una segunda fase, ¿No? O sea, si volteamos a ver la ley general de sociedades mercantiles, ahí nos habla, hace referencia a este tema de los títulos que deben existir, ¿Sí? Debe haber unas, eh, en algún punto, pues a lo mejor pueden estar integrando incluso por series, ¿No? ¿Y quién tiene eso a la mano? O sea, finalmente, a, a, habrá que pensar, habrá que reflexionar sobre si verdaderamente estamos llevando las cosas como tienen que ser, ¿Sí? Documentación de relaciones laborales, tienes contratos con tus trabajadores, o sea, ve el alcance que se le está dando a la contabilidad electrónica. Y luego hay gente que porque se encuentra una regla miscelánea que dice que queda dispensado, de no enviar la contabilidad, pues se olvida de toda esta parte. A mí cuando me preguntan, oye, este estoy obligado a llevar contabilidad, pues sí. Oye, pero es que me dice la reglita que no se le envíe el SAT, no se le envíes, pero llévala. Oye, pero es que soy persona física, o, o fíjate que soy persona moral, que como estoy en reciclo, pues no. Ah, bueno, pues si no necesitas para tomar decisiones, qué bien. Pero tus contratos, si eres una SAS, las acciones, cualquier otro tipo de sociedad, los libros, los registros sociales, y sin embargo el comodín pareciera ahí lo que les facilita. Ah, mira, tengo la reglita que me exceptúa. Pues sí, pero eh, en cierto modo es del envío. Y, y si le diéramos un alcance más extenso, pues de lo que te liberes de los registros. ¿No? O sea, pensando que si fuera como la mayoría lo interpreta, ¿No? De lo que te exceptuarías de los registros, ¿No? De los estados de cuenta, de los papeles de trabajo, de los libros y registros sociales, de los contratos laborales, de tema de importación, exportación, cualquier otro tipo de, de documentación, ¿No? Finalmente. Entonces, a, habrá que ver que la contabilidad electrónica no es eh, únicamente eh, para efecto fiscal y ese era de fondo lo que queríamos dejar claro el día de hoy pues no es únicamente como tal registrar operaciones, no es únicamente registrar CFDIs. Entonces va a ser muy, muy importante entender que para poder cumplir en materia fiscal, eh, eso lo podríamos empezar ya como incorporar a, a hacia lo que va a ser la curva final de, de nuestro programa el día de hoy como una de las conclusiones. Quiere saber si para efectos fiscales estás cumpliendo con la obligar, con las obligaciones inherentes o relativas a llevar contabilidad, pues habrá que voltear a ver la parte financiera, habrá que voltear a ver la parte mercantil, y ahí estamos hablando efecto legal mercantil, ¿Sí? Y habrá que voltear a ver, por supuesto, también en este caso, eh, pues todo lo que implica la materia fiscal, Luego dicen, no, es que todos quieren ver fiscal, pero luego lo ven a medias, ¿no? Ahí como que faltaron los binoculares. E insistimos, las facilidades que hay en misceláneas son para no enviar, no para no registrar. Y ya quítate el tema de no registrar. Eh, eh, vamos a darte el beneficio de la duda pensando que también, ah, pues no lleves contabilidad. Al fin no necesitas tomar decisiones, no, no necesitas saber hacia dónde vas, eh, no necesitas pedir. De créditos bancarios, no la lleves, ok. Y todo lo demás, libros, registros, contratos, pedimentos, ¿Sí? Papeles de trabajo. Luego ya hay hoy día quien lleva declaraciones, quien ayuda al cumplimiento fiscal, no es a modo de crítica, no es a modo, es más bien a modo de reflexión. Siempre eh, un servidor va a procurar que esto sea modo de reflexión, ¿no? No de ataque, de crítica, de, de ahí. Ah, hay colegas que ya ni papeles de trabajo hacen. Y miren que luego la plataforma del SAT con las declaraciones precargadas, pues, avienta unos datos medio raros, ¿no? Hay veces que tiene ciertos lapsus brutos que la aplicación... Tú tienes ahí tu papel de trabajo del RIF y dices, pues, sepa Dios que me calculó aquí, ¿No? Y ya empiezan a usar el ojo de buen cubero, ¿No? Ah, pues mira tanto de ingresos, deducciones, eh, como que sí me da. Aceptar y enviar. Y la parte conciliar. En serio, de verdad, no había ingresos que disminuir. No había ingresos que adicionar. En serio, ahí en la precarga no se fue un CFDI duplicado de algún ingreso, de alguna nota de crédito, de algún trabajador, un CFDI de nómina. sale entonces, estimados, quieres saber si estás cumpliendo con la dichosa contabilidad fiscal, que muchos la mal llaman así. Yo diría contabilidad para efectos fiscales. Pues fácil, voltea a ver la parte financiera, tu sistema contable, tu control interno. Voltea a ver el, el marco normativo que apliques. Aquí generalizamos con las NIF, normas de información financiera. Y voltea a ver la parte mercantil. Si tienes una persona moral, sociedad mercantil, si tienes una persona moral, eh, sociedad civil, pues habrá que ver lo que haya que cumplir para efecto de las distintas legislaciones. Y bueno, aprovecho también el momento para enviar saludos, gente que eh, aquí nos estuvo acompañando, no hemos terminado, pero ya casi terminamos. Eh, mi, mi estimado Carlos Ramírez, eh, no sé si sigue aquí, en algún momento estuvo viendo la sesión, un saludo. Freddy RGZ, no sé si sea Rodríguez. Saludos, Freddy. Giovanni Rodríguez también. Eh, Rogelio Martínez García nos envía saludos. Saludos, estimado Rogelio. Un gusto, qué bueno que nos estés acompañando. Y bueno, eh, muchas gracias para toda la gente que está también ahí. Ya recibimos una reacción de eh, Edith, Centro de Desarrollo Profesional. Un saludo. Nos vemos al ratito, ¿no? Ahí en un seminario. Eh, Edith Martínez, claro que sí, Edith, eh, un gusto poder comentar con ustedes temas de interés y, y lo que hemos estado soslayando, ¿no? Eh, eh, lo fiscal para el final. Y sin embargo, vamos a ver qué se hace en el pastel. La parte fiscal, pues conlleva tener buenas bases contables, buenas bases financieras, eh, buenas bases en el aspecto mercantil. Nos mandan saludos desde el puerto de Veracruz, eh, calorcito rico ahí, Chayito Lara, eh, un gusto Chayito. Gracias, perfecto. Pues Vamos a continuar estimados, vamos a seguir revisando, eh, déjenme regreso. Y bueno, miren, referente al tema de registros y diferente, referente al tema de la conservación, eh, el artículo 28 tiene lo que hoy día le llamamos como tal cláusulas habilitantes, ¿no? Estos registros de asientos contables deben cumplir con los requisitos que establezca el reglamento del código y luego ya también lo hace extensivo a las reglas de carácter general, es decir, a la resolución miscelánea fiscal. ¿Sale? Eh, para efecto de los medios electrónicos y cómo se debe conservar, lo mismo, ¿no? O sea, lo que está haciendo el código es decirnos, mira, eh, para tema de registros de asientos, tienes que cumplir con lo que señala el reglamento y reglas de carácter general. Y para tema también de los medios electrónicos y el lugar de conservación, pues lo vamos a hacer también acorde a lo que señala el propio reglamento y las reglas de carácter general. Un aspecto muy importante, me dice que la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos Deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. O sea, tu contabilidad, más allá de que la tengas en una nube, en un software, en una computadora, deberá estar disponible a nivel de registro, a nivel de asientos, a nivel de documentación comprobatoria, deberás tenerla disponible en el domicilio fiscal. Luego de repente ahí también se nos va eh, un poquito la hebra. ¿no? Porque resulta que todo lo tiene el contador. Bueno, finalmente, si le estás llevando una contabilidad a, a un tercero, eh, tienes clientes que les llevas la parte contable financiera, pues será importante que tengan algún tipo de acceso a algún usuario para que ellos esté eh, eh, en esa nube, en esa intranet, pues puedan demostrar ante eh, cualquier revisión, cualquier acto de molestia, que efectivamente, pues la contabilidad la tienen a disposición dentro de lo que es el domicilio fiscal. Y por supuesto, adicional a ello, pues todo lo que tiene que ver con la documentación comprobatoria. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos eh, diversas situaciones por las cuales yo siempre he comentado eh, a nivel de fundamento legal, eh, aquí lo tenemos gráficamente, de, de que, en mi opinión, pues eh, prácticamente eh, cualquier, cual, cualquier persona física, cualquier persona moral, eh, eh, eh, dentro de lo que es la parte fiscal, la parte de tributaria, pues como tal tendría o debería de tener la obligación de llevar contabilidad electrónica, incluso en principio de enviarla. Recordemos que incluso para esta reforma 2022 hubo ahí alguna adecuación al texto normativo eh, en lo que tiene que ver con las obligaciones de las personas físicas con actividad empresarial y profesional y las personas físicas de arrendamiento, ¿no? De eh, aquellas que tienen ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. En el sentido de que, pues, ya rajatabla, ¿No? Es que debes llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación. Ya más adelante que tengamos alguna eh, dispensa, alguna facilidad que nos releve o que nos exceptue para enviar la contabilidad, pues ya va a ser una situación distinta. Así ya tal, tal cual, ¿No? Pero eh, a, habrá que entender que esa dispensa, que esa eh, el que da relevados, pues tiene que ver propiamente con, con una de las tres obligaciones, que es únicamente el tema de la obligación de envío. Eh, luego lo queremos hacer extensivo a todo, ¿no? No, pues fíjate que yo ni siquiera tengo que llevar eh, como tal contabilidad. Tenemos esta reglita, la regla 2815, que si ya el propio código eh, pues me habló de una, eh, eh, propiamente una cláusula habilitante, hagan lo que diga el reglamento y lo que digan las reglas de carácter general, pues podríamos entender que aquí, eh, pues, como tal pudiera configurarse esa obligación de aplicar un marco normativo contable, que en un primer momento reposaría inicialmente en las normas de información financiera o en cualquier otro tipo de marco normativo que aplicara eh, propiamente el contribuyente, ¿no? Incluso aquellos casos donde por obligación, ¿no? Eh, me viene a la mente el tema de, de las empresas, eh, los grandes contribuyentes que cotizan en bolsa, pues como tal tienen esa obligación de aplicar las normas internacionales de información financiera. Pero pues ahí está, ¿no? Eh, rápido me viene a la mente eh, uno de los aspectos importantes a la hora de, de reducir capital, a la hora de hacer reembolsos a, a, a los accionistas, pues hay que hacer ahí el cálculo de algunos indicadores, ¿no? Y, y, y en algún punto, si no mal recuerdo, es la fracción segunda eh, del artículo 78, pues me menciona que necesitamos conocer eh, el valor del capital contable, ¿no? De acuerdo con el marco normativo que le fuese aplicable. Pero bueno, ahí lo vamos dejando y, y seguimos con esa vaga idea eh, de tener que... los eh, que pues, están registrando únicamente comprobantes fiscales digitales por internet, eh, de, de, a lo mejor para efecto de activo fijo, eh, registrarlo con, con, con, las tasas, eh, montos, eh, eh, en porcentaje, los montos máximos que me permite la ley de ISR, ¿Sí? Y a lo mejor incluso si nos metemos a temas como podría ser el costo de ventas, costo de lo vendido, pues de repente también, no, pues fíjate que aquí vamos a hacerlo de acuerdo a lo que dice la ley de ISR, ¿No? Que ahí estaremos rompiendo y hace rato lo comentábamos, pues lo que es, eh, eh, propiamente el postulado básico de sustancia económica. Y bueno, miren, aquí para mostrar un botón traemos un ejemplo, ¿No? Simplemente eh, lo que conlleva o los efectos que tanto a nivel financiero como a nivel contable pudiera tener la cancelación de un CFDI. Aprovechando que a muchos colegas no es crítica, es reflexión. Aprovechando que a muchos colegas les encanta este tema de los CFDIs. ¿Qué implica una cancelación? Pues lo primero que habrá que ver si la operación se canceló. Si la operación no se canceló, pues únicamente estamos hablando de un documento que va a ser sustituido por otro. ¿Sí? Y punto. Cuando se cancela la operación y, y si ya incluso estaba registrada en contabilidad, la primera pregunta que yo me haría, bueno, ¿Por qué se registró? A mi entender, y de acuerdo con la NIF de 1 pues no se había devengado el ingreso. ¿Sale? Pero bueno, si fuera el caso que tienes registrada la operación, eh, eh, cuando sí persiste de fondo la operación, o sea, cuando como tal la operación sí tiene, sí se hizo, sí se va a realizar, o ya incluso ocurrió en el pasado... Pero ahora por X o Y situación, el cliente quiere que le vuelvas a, a refacturar o que con otra fecha. Aquí la pregunta importante, ¿Por qué luego se rompe en la cabeza con el tema de, oye, ¿Sabes qué? Es que ya no puedo cancelar. T tampoco porque le cumplas el capricho al cliente, pero habrá que entender que al final del día, si es un cliente, cliente importante, un cliente prominente, pues por supuesto que lo que buscas es la satisfacción total al cliente, ¿No? Y, y, y el tema viene cuando te dicen, pues vea contabilidad, ¿No? Mándale un correo, un memo, dile que hay que cancelar esta factura. Y lo primero que llega a la mente, ¿No? Oye, eh, pero ya cerré. Ok, ya cerraste. ¿Y eso qué? Pues sí, este, voy a tener, a, ¿A poco voy a tener que mover la contabilidad? Ya ya le entregué financieros al dueño del negocio. Eh, ya presenté declaraciones y ahora preséntate complementaria. Yo siempre he considerado que, eh, pues, si únicamente se trata de una sustitución de documento, eh, eh, esa famosa cancelación relacionada, que como nos ha dado dolores de cabeza, pues, únicamente cambias un documento por otro y ya. El hecho de que tú re un CFDI o refactures no implica que esa, esa operación que ya ocurrió en el pasado, así como si fuera volver al futuro, un tema así, un DeLorean, eh, que ahora te la vayas a traer al presente, ¿No? Eso ya fue, eso ya ocurrió. Dicen que lo que no fue en tu año no te hace daño, ¿No? Y, y únicamente estás reexpidiendo re la factura. Oiga contador, pero es que el formato electrónico de las declaraciones me lo va a precargar. Bueno, pues te vas a ir al campo donde dice ingresos a disminuir. Quizá a quien pueda topar ahí con pared de repente, pues son nuestros amigos. Eh, personas físicas del régimen Simplificado de confianza, ¿no? ¿Sale? Y bueno, el tema de Los anticipos Contablemente, pues un anticipo Va a ser un pasivo ¿Sí? Contablemente Yo le debo dinero a alguien Que me anticipó, ¿no? Que me ten, mira Te mando esto de anticipo O, o simplemente te doy el anticipo porque tú me lo estás Pidiendo eh, Así de eso de, vas a querer o se lo Doy al perro, ¿no? Hay en proveedores, hay empresas donde te condicionan que si eh, vas a querer ahí producto, vas a querer algún servicio, pues que a lo largo del año, pues les tienes que dar, estar dando anticipos. A lo mejor cuando todavía no existe una orden de compra, una orden de pedido, una orden de servicio, y ahí está condicionado, está contemplado, ¿no? Entonces, contablemente, pues eso es un pasivo, porque en tanto tú no le entregues un bien, o en tanto tú no le prestas el servicio ese dinero está en custodia tuya, y, y si ya al final se cayera la operación y no hay nada, pues al menos eh, eh, ese dinero se lo vas a tener que reembolsar, se vuelve un acreedor, ¿no? O, o un pasivo al final del día, eh, esos anticipos a clientes, y en la práctica, algo que alarmantemente, o sea, hay que decirlo, es un tema eh, difícil, complicado, que hemos encontrado al día de hoy, pues es que eh, nuestros estimados colegas, aquellos que van iniciando en la práctica profesional, que están arrastrando el mouse o, o que están iniciando sus pininos en un despacho, en una empresa, pues por el simple hecho de que era un CFDI de ingresos, agarran y, y lo registran como un ingreso. ¿Y dónde dice, Bien. no? ¿Quién te dijo? ¿Por qué se te ocurrió? Ah, pues ese CFDI de ingreso, pues es un ingreso. No, o sea, un CFDI, sea de ingreso, sea de cualquier otro tipo pues, de CFDI, no indica cómo debe ser el registro contable. Dijimos desde la, la sesión sí. pasada. Eh, como tal, se registran en contabilidad tres cosas. Transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Vale? Y bueno, en este momento, eh, quiero ir a la parte, ya, ya para, ahora sí, la curva final. Ah, miren. Eh, eh, les comparto, ¿No? Eh, por ejemplo, para nuestros amigos del Reciclo. Eh, lo que es la regla 31319, que eh, eh, como pueden ver, pues lo que, de lo que quedan relevados es de enviar contabilidad, no, no, no de llevarla. Eh, eh, por ahí de reciclo comenta nueva no contador, pero es que eh, fíjese eh, eh, que, como tal, eh, la ley de ISR no contempla la obligación para personas físicas de reciclo, ok, pero y la ley del IVA. La ley del IEPS, si es que también fuera sujeto objeto de la ley del IEPS. Entonces, pues como que habrá que pensarlo dos veces, ¿no? Si efectivamente no hay eh, como tal la obligación de llevar contabilidad. Aquí lo que nos releva es de enviarla, ¿no? En ningún momento no, no, no de llevar ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos lo que eh, a partir de 2014 cobró relevancia una fracción cuarta del artículo 28. Hay que ingresar de forma mensual la información contable. O sea, si lo segmentáramos, tenemos ahí dos obligaciones. Por una parte, llevarla en medios electrónicos, y por otra parte, ingresarla en forma mensual, es decir, enviársela al SAT. Y aquí ya nada más habría que agregar la parte de tener que conservarla. Que ya con las reformas que eh, hubo para eh, 2022, lo voy a adelantar tantito. Miren, aquí está. No, ya me pasé. Aquí está, miren. Esta es la, la reforma. No es 2022, eh, eh ya viene más atrás, eh, prácticamente eh, 2020, 2021 se fueron haciendo estas adecuaciones al, al código fiscal de la Federación y, y hoy día podemos Señalar, eh, eh, vean cómo va eh, de la mano, eh, junto con Pegado, que si quisiéramos estar como tal eh, eh, en un contexto de razón de negocios, ¿sí? Eh, una sociedad mercantil, por ejemplo, que opera a cabalidad, que busca en todo momento resaltar eh, eh, el beneficio económico que sea cuantificable y esperado, más que un beneficio fiscal. Eh, pues hoy podríamos sacar otros otro dos tipos de conclusiones para nuestro programa del día de hoy de Fiscal Consentido. Eh, pensando que estemos en un contexto de razón de negocios, yo te haría una pregunta. La sociedad mercantil, la empresa, la persona moral que tú llevas o en la que tú colaboras, ha remunerado a los socios a través de la figura de los dividendos, o de alguna otra modalidad de distribución de utilidad. Si la respuesta es no. Pues ya difícilmente estaremos en un entorno de razón de negocios. no A mi entender. Por supuesto no, no es que yo pretenda tener la razón. Pero si queremos resaltar en todo momento el beneficio económico cuantificable y esperado. Pues uno para qué configura, para qué constituye una persona moral. Uh -huh. Yo pienso que al final del día no es para otra cosa más que para al tiempo obtener utilidades. Por eso son personas morales lucrativas. ¿Y, y qué me dice el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación? Pues que eh, básicamente por diversos tipos de operaciones, entre ellas una que es la distribución de dividendos, pues que la información deberá conservarse en tanto subsista la sociedad o el contrato. Y que además, ante cualquier revisión, por estos temas de la CUFIN, CUCA, reembolsos, eh, reducción de capital, eh, el hecho de aplicar una pérdida fiscal, eh, pues independientemente del ejercicio, o sea, yendo más allá de esa frontera o esa barrera de los cinco años, pues la información la tendremos que tener disponible, o sea, habrá que conservarla. Ya con eso romperíamos ese mito, esa idea, que no es tanto que fuera mito, ¿no? Sino que esto ha ido evolucionando, se ha ido transformando de que únicamente eh, pues la información contable se debe ahí conservar eh, durante un tiempo de cinco años cinco, cinco ejercicios ¿no? propiamente. Entonces estimados pues miren vamos a dejarlo hasta aquí un gusto eh, eh, poder haber estado esta eh, mañanita inicio de semana con ustedes en su programa Fiscal Consentido eh, los invitamos eh, el próximo si no mal recuerdo 8 de agosto eh, va a ser la siguiente emisión de este programa Fiscal Consentido aquí a través de Familia census y, y vamos a estar acompañado por la especialista en criptoactivos, Vanessa Solís, para que lo tomen en cuenta, eh, para que estén ahí al pendiente. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Eh, primero Dios, aquí nos vemos en dos semanas. Cuídense mucho. Eh, un gusto haber estado con ustedes, esperando que, que la plática, la conversación de, del programa del día de hoy les haya sido de mucha utilidad. Cuídense mucho. Hasta pronto.